José Joaquín Ortiz Galileo En alta torre alzado, en noche umbría, el ojo armado de su activo lente, revuelta a Venus la serena frente, a Galileo absorto se veía el astro en tanto en su órbita corría, de vivísima luz entre un torrente, y el viejo, en su balanza omnipotente, su volumen y fuerza audaz medía. Los ángeles del cielo que lo vieron, del planeta seguir las claras huellas, por un simple mortal no lo tuvieron, y él dobló su rodilla a las estrellas, porque sus ojos de águila leyeron el nombre del Señor escrito en ellas. La Torre de la Aldea Cuando al volver a su nativa aldea el gozoso estudiante provinciano divisa tras el término lejano su nido que entre sauces bermejea. La mirada con lágrimas Pasea por tanto sitio que le aguarda ufano. No es ya la voz del ternezuelo hermano la que al rumor del agua juguetea. La torre allá, la vieja conocida, la de los ojos grandes, se incorpora a darle la primera bienvenida y con doliente, maternal cariño parece preguntarle, escrutadora: Dime, ¿Conservas tu candor de niño? Tres caballeros Pidió Cervantes a su rey un día que al nuevo reino que fundó Quesada le mandase a servir a esta granada que él, tierra buena sin rival, sabía. Pendiente la demanda, discurría trazando con la mano aún mal curada esa en que está la humanidad pintada, creación de amor, locura y bizarría. Con Don Quijote en la sabana sueña que suspira de amor por una dama de ojinegra, beldad, santafereña. Ello en las noches de diciembre, al trote se oyen pasar del al Tequendama, 3, Cervantes, Bolívar, Don Quijote.